Bueno, vale, eh, el tema este surgió realmente cuando íbamos a empezar a grabar el, el vídeo que mi compañera me dijo de usted, ¿no? y entonces me vino un poco esto, lo que me ocurre eh, repetidamente, repetidas veces, me ocurre de que no me gusta que, que me llamen de señor. O sea, eh, lo que yo me he dado cuenta eh, claro, una, una chica joven en el metro señor, ¿no? O sea, siéntese, señor esta señora que, Claro, me la, me la tengo que... Me lo tengo que... Eh, aceptar porque es así, es normal... El, el, o sea, pero mu muchas veces estoy hablando con alguien y entonces surge el señor, ¿no? Y lo que me doy cuenta, por lo menos me pasa a mí que el colocarme ahí, en, en, esta, en esta posición ¿no? de, de persona mayor, eh, que, hay que hay que llamarla en una convención, hay que llamarla señor, eh, cuando utilizan el señor, realmente lo que están creando es una, una interferencia en la, eh, en la relación. no o sea, no, no, no podemos crear una intimidad con nadie, aunque sea en cinco minutos no se puede crear nada, porque el, el señor es muy de, devastador, muy devastador, ¿no? Eh, eh, es, crea, crea distancia, el señor es como una especie como de, de hiperrespeto, pero es una, es, es una convención, ¿no? Yo he visto que hay gente, joven incluso, que me han llamado de, de tú, de tú, y sin, sin faltarme el respeto, todo lo contrario, con mucho respeto, igual que yo le trato, le trato a ellos, ¿no? Y se crea otra atmósfera, hay, hay otro color en la, en la comunicación, en la relación. Si, simplemente esto, ¿no? Por supuesto que el Señor me mueve cosas porque me pone en el sitio de que soy una persona mayor, ¿no? y que siempre eso me ha traído dificultad de, de, de, de asumir. Eh, bueno, iba a contar la historia del zapato, pero lo dejamos para otra vez, lo dejamos aquí, yo creo que ya lo he explicado bien, eh, aunque, bueno, la historia del zapato es también muy interesante.